ante tantas adversidades que hemos obtenido como lo ha dicho el señor prefecto Johnny Terán, un año muerto un año muerto en la forma de esta pandemia que nos ha venido deteniendo en el desarrollo y el trabajo ustedes saben que también hemos tenido recortes presupuestarios adversidades políticas y aún así hemos venido trabajando y saliendo adelante, pero ¿por qué? porque ustedes queridos ciudadanos y ciudadanas han venido confiando en esta administración más aún que con ese compromiso que tenemos, hemos sabido salir adelante. Créase lo que junta a ustedes y también nos regocija de ver a los niños sonreír, niños, niñas, a los jóvenes a los adultos mayores porque este es el parque de la familia donde es una recreación que van a tener, van a tener tanto el sector Luis Felipe Díaz y todos los sectores aledaños en el que también mediante la prensa hago la cordial invitación a todas las personas de nuestros hermanos cantones aledaños que se den cita para que visiten y conozcan este hermoso parque que ha sido en beneficio de nuestros hermanos del cantón Valencia del sector Luis Felipe Díaz y siempre nuestro querido cantón es hospitalario y lo recibimos con los brazos abiertos para que se den cita. Este lindo parque tiene un costo de 164.847 dólares en el que consiste de máquinas biosaludables juegos infantiles, graderíos, pista de trote, área de descanso, señaléticas informativas, luminarias tipo LED, césped sintético en áreas de juegos infantiles, juegos infantiles y a la vez también nosotros viendo que se encontraba un parque aledaño como es el Mini Skate Park, que también lo hemos realizado el mantenimiento de pintura de las áreas internas, se realizó la rehabilitación de los baños y áreas de bar, se realizó también el mantenimiento integral eléctrico, donde se ejecutó la instalación de luminarias LED de 150 watts, porque no existía. Entonces, este lindo sector, nosotros le hemos dado ese, ese compromiso que lo adquirimos y esa confianza que nos dio la directiva para poder cristalizar en esta noche. Solo quiero manifestarles que no desmayen, no dejen de seguir confiando en esta administración y también hacer extenso a mis compañeros y compañeras que laboran en el gran Municipal porque también ellos son un grano de arena para salir adelante y siempre están ahí trabajando y velando aunque estamos expuestos a esta pandemia pero lo han sabido hacer de una manera responsable y a la vez para que esta administración funcione y salga adelante por eso esta noche me llena de regocijo de poder hacer la entrega de esta obra. Como siempre lo ha dicho esta administración, las obras son del pueblo y para el pueblo. Por eso invito a la ciudadanía que haga buen uso, que cuiden, porque es de ustedes. Nosotros hemos hecho el 50% y el otro 50%, por favor, pónganlo en ustedes, cuidando esta hermosa obra que es para subir el ornato y la autoestima de este lindo sector. Felicitaciones a la Luis Felipe Díaz, gracias compañeros concejales y concejalas por estar siempre unidos en esta administración y todos los objetivos que nos hemos trazado lo hemos conseguido, pero siempre de la mano de Dios y siempre sabremos salir adelante y agradecerles a ustedes querida ciudadanía que con las obras nosotros damos a saber ese agradecimiento que le damos y ese compromiso que día a día cumplimos. Por eso invito a que hagan uso del parque y en esta noche agradecerle por la presencia de cada uno de ustedes queridos ciudadanas y ciudadanos y a la vez que Dios nos siga bendiciendo en el trayecto de nuestras funciones diarias y también en el retorno a nuestros hogares. Muchas gracias por estar esta noche, querida prensa, gracias también y los voy a seguir invitando porque vamos a seguir inaugurando muchas obras más en beneficio de nuestro cantón. Muchas gracias. Recalcar que este es un sueño, ha sido un sueño durante muchos años por sus habitantes y hoy, gracias a esta administración 2019-2023, presidida por el alcalde ingeniero Celso Fuertes Ojos, es una realidad. El parque de la familia cuenta con máquinas biosaludables, juegos infantiles, graderíos, pista de trote, área de descanso, señaléticas informativas, luminarias tipo LED. Cespes sintéticos en área de juegos infantiles, zona wifi, entre otras. Este parque ha tenido un tiempo de construcción de 90 días y que hoy se lo está inaugurando gracias a la administración 2019-2023. Entrega de reconocimiento por parte de la directiva de la noticiación Luis Felipe Díaz al ingeniero Celso Fuertes Ojos, alcalde del Cantón Valencia. La entrega lo realiza la señora Glenda Briones, presidenta de la lotización. Otorga el siguiente presente. Agradecimiento al ingeniero Celso Fuerte, alcalde del cantón Valencia, por su excelente trabajo gestionado por el desarrollo de nuestra lotización, haciendo realidad la construcción del parque La Familia, mismo que da un realce a nuestro sector. Atentamente, la directiva. Gracias por su trabajo y espero seguir contando este mejor. Punto, por el siguiente punto, por favor que todos los presentes se pongan de pie para corear el himno a Valencia. Queremos invitar, por favor, a todos los presentes, a todos los presentes. Queremos invitarlos para hacer el corte de cinta y la entrega de obra a los moradores de la dotización Luis Felipe Díaz. Queremos hacer la invitación, por favor, para el corte de cinta. Porque hoy, hoy estamos de inauguración, hoy inauguramos una de las tantas obras que se están ejecutando en nuestro querido Cantón Valencia, como es el Parque La Familia. El Parque La Familia cuenta con máquinas biosaludables, juegos infantiles, graderío, pista de trote, área de descanso, señalética informativas, luminarias y poner, Césped asistentes en área de Juegos y Chico, ma, ma. Zona wi para todos sus moradores, Entre otros que tienen el Parque de la luz Lutropopería Recalcando... Recalcando que este era un sueño por muchos años de sus muradores. El wifi que se encuentra en, este, en el parque Es de uso libre, de acceso libre de uso para todos los De uso para todos bueno, los Esa tis, más la ¿no? es? este es Me permite, permite es? compañero. Un poquito más atrás, por, por favor, que te te necesito, no. para que, traer, que todos tengan acceso a la toma Nos vemos en el parque de la familia. Una obra. cuidado Una obra que la de la De la querido Valencia Agrícola. De esta manera somos testigos del corte de cinta de la inauguración del parque La Familia, un parque que beneficia y que ayuda a la unión familiar de nuestro querido Cantón Valencia, un parque que tiene beneficio para todos, tiene juegos infantiles de organización y mucho más que nos ayudará a analizar, a compartir junto a nuestra gente aquí en la Constitución Libre Libería. Bueno, se ha cumplido la inauguración ya del Parque de la Familia en el Cantón, Valencia, provincia de Los Ríos, amigos, que están conectados a través de la señal de aldía.com.es En este momento la obra ha costado 140 mil dólares y ha sido construida ropa en tres, en tres, en tres meses. Bueno, eh, la noticia de última hora para todos ustedes, amigos. Eh, que para todos ustedes a través de la señal de día.com, Gracias a quienes nos vengan, los valencianos. Vamos a hacer vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer el recorrido de la obra de 140 mil dólares que se ha construido en la comunidad Luis Felipe. Bueno, los niños, los niños quieren. quieren no saben qué es lo que quieren los niños, quieren, quieren eh, juguetes, quieren caramelos, algo quieren los niños y se van por allá. <tose> Vaya la reina, vaya la reina, vaya la reina. Bueno, esta es la señal en directo que damos para todos ustedes, amigos, desde el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, un poco... Lo que está pasando, eh, proyectamos en vivo para todos ustedes, amigos que están conectados a través de la señal de aldia.com.es. Gracias a quienes nos ven, eh, la inauguración de un parque, de una área, un espacio para la familia, ¿no? Es importante también la obra social que le llaman, para que las familias puedan tener el espacio respectivo y la familia también pueda disfrutar eh, y compartir... ...la parte social, ¿no? Bueno, esa es la información que tenemos desde el Cantón Valencia... ...bueno, la, el Cantón Valencia se encuentra ubicado... ...a 12 kilómetros de queda... ...vamos a escuchar lo que menciona el alcalde... ...la niñez... ...entonces por eso escogimos estos colores... ...dentro de sus juegos infantiles... ...normalmente cada parque es de color verde... ...como un este, césped... ...pero acá está diferente... ...diferentes colores... ...hay mayor, mayor estética, mayor, mayor belleza... ...sí, nosotros hemos renovado la innovación... ...incluso en los que usted se ha dado cita... ...en lo que es lo, la, los, el complejo deportivo... ...en el que también tenemos canchas sintéticas de colores... ...entonces eso es lo que nosotros... ...hoy en día la administración tenemos con una innovación, otra ideología, en el que nosotros tomamos las decisiones y socializamos en los sectores cada obra que ejecutamos. ¿Habrá cuidado en la presencia de los públicos, sobre todo seguridad, de bioseguridad, todo normal? Sí, siempre. Vamos incluso de acuerdo a las resoluciones del COE cantonal con el 50%. Usted mismo se ha dado cuenta, aquí está un 50% de acorde al área porque este es un área de 2.600 metros cuadrados de construcción en el que día a día nosotros hemos tenido ese cuidado debido hacia los ciudadanos hacia las niñas de nuestro Cantón Valencia. No, Seguimos no, normalmente, ¿qué capacidad tiene el parque? ¿Para cuántas personas? De el parque, más o menos, lo tenemos considerado para unas 200 personas, 100 personas. En sí, cuando sea, sea para 500 personas. Por eso le decimos que sea un 50%. De... Seguimos recorriendo, señor alcalde. Los invitamos a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. bueno, vamos a hablar con la reina acá. Eh, estamos con la reina del Cantón Valencia. Ella es eh, Talía, Talía eh, Sorloza, ¿no es verdad? Sí. Eh, Talía, ¿qué tal? Feliz de estar acá en el Parque de la Familia, que se inaugura en el Cantón Valencia. Sí muy contenta, la verdad, porque es una obra muy bonita. Felicitar a las autoridades por esta gestión tan grande que están haciendo y sobre todo decirle a las personas que la cuiden mucho, porque cuando nos entregan algo de, este, de esta calidad, ya depende de nosotros valorar y cuidar este ambiente para que dure por muchísimos años más. Sí. Importante el espacio, el área social para la familia, para la sociedad. Claro, es muy importante. Evidentemente por el tema de la pandemia hemos estado un poco reprimidos de salir y compartir, pero esperemos que con el tiempo estas cosas vayan pasando y sin embargo un espacio para recrearse, sobre todo para los niños que han tenido que pasar el encierro de una manera muy fuerte, ahora que puedan disfrutar y distraerse de esta manera es muy bueno. Bueno, eh, a propósito, Talía, quienes nos ven, muchas gracias. Eh, sabemos que este año sí va a haber elección de reina, pero aún quedan algunos meses hasta diciembre. Bueno, sí, la verdad es que todavía no estoy completamente segura de que vaya a ver, pero sí escucho porque ya he visto que hay muchos reinados por ahí dándose. Entonces, yo feliz de la vida de representar a mi querido Valencia en el provincial y a darlo todo. Gracias, felicidades. Gracias. Bueno, ahí está la bella reina del cantón Valencia, Dalida Solórzana. Eh, ella, a propósito, ya tiene dos años de reinado, eh, dado que por el tema de de la emergencia del COVID, no se eligió la reina en diciembre pasado. Y bueno, ha estado dos años, seguramente en noviembre o en los primeros días de diciembre de este año se inaugure, eh, perdón, se eh, elija nuevamente la reina del cantón, como lo están haciendo ya varios cantones en los últimos meses en la provincia de Los Ríos. Amigos, muchas gracias por estar conectado en nuestra eh, plataforma eh, a través de la señal de aldía.com. Este es una parte importante para la familia en este sector donde se ha inaugurado una obra social que beneficia pues, a propios y extraños. Sabemos que en Valencia también llega mucha comunidad de la región, vienen hasta, vienen hasta el cantón Valencia propiamente a disfrutar del parque, de su eh, gastronomía. Y esto es parte del escenario que podemos mostrarles a todos ustedes en esta área de construcción que ha costado 140 mil dólares y que, se, y que fue construido en un plazo de 3,90 eh, días, según la información que tenemos. Bueno, hasta ahora Valencia se convierte, se convierte en el cantón con mayor espacio social, tiene un complejo deportivo, tiene el parque propiamente central con un área extensa de, área extensa de, producto, de, de productos o... ...o bueno, implementos que se utilizan allí, pues, eh, diferente... ...que es el único cantón con esa magnitud de, de implementos... tiene otro parque eh, en, la, en la perimetral... ...y ahora vemos este otro parque también que se inaugura en este lugar... ...que es, sin duda, a pesar que es un cantón eh, no tan poblado... ...es el cantón con más espacios sociales que tiene en la provincia de Los Ríos... Y hacemos esto, pues, eh, este hincapié, ¿no? Y sobre todo el espacio para nuestros niños que son el presente. Son el presente y el mañana a través del crecimiento diario para que ellos, pues, vayan creciendo de una forma, eh, de una forma, eh, eh, podríamos decir, con, con los aspectos básicos del crecimiento, la diversión, el compartir, el espacio, ¿no? ...y no estemos encerrados, sin la necesidad tal vez de conocer un espacio... ...y esto ayuda a la sociedad a tener eh, a quitarnos ese estrés... ...ahora que estamos a propósito con clases virtuales, todos los días encerrados... ...pero hay un espacio siempre para salir a correr, para quemar... ...para gastar algo de energía para nuestros niños... ...y puedan dormir tranquilos, agotados, cansados... ...y recuperar nueva fuerza y así renovar cada día... Pero siempre tiene que haber un espacio, un espacio para la familia, como ustedes están observando, amigos que están conectados a través de nuestra plataforma. Es parte eh, del crecimiento de la sociedad eh, en el tema de construir este tipo de áreas que ayudan a la familia, ayudan a la sociedad. Es el espacio para nuestros niños que tienen la diversión de compartir. Ustedes pueden ver cómo nuestros niños nuestros niños se divierten esta noche en el Parque de la Familia del Cantón eh, Valencia y que destacamos la, a, la construcción, ¿no? las decisiones de sus autoridades que permite que realmente puedan tener mejores condiciones eh, de vida en su entorno. Amigos, muchas gracias eh, por estar conectado en nuestra plataforma a través de aldia.com.es como ustedes pueden ver, este es el juego más completo que tiene es un juego bastante completo, uno solo pero eh, grande con mucho espacio para que nuestros niños puedan divertirse puedan jugar en este parque de la familia denominado parque de la familia en el cantón Valencia, provincia ...de Los Ríos, ubicado a 12 kilómetros del Cantón Quevedo... Eh, ...y sabemos que eh, muchos niños vienen acá... ...los padres vienen con sus niños hasta este parque... ...porque tiene, es el parque más completo que tiene en el entorno... ...en el área de la influencia, en este caso en el Cantón Valencia... ...y por ende vienen acá eh, los niños del Cantón La Maná, ...los niños de Buenafé, los niños de Mocache ...los niños de Quevedo vienen acá con sus padres a Valencia... ...a disfrutar de los espacios que tienen dado a su construcción. En Quevedo, en Quevedo se inauguró eh, el Parque de la Familia también... ...aunque el espacio de los niños es bastante limitado ese espacio... ...para los niños, para los pequeñitos... ...ojalá sus autoridades puedan ver eh, o de colocar un juego de este tamaño para que realmente tengan mayor eh, espacio, ¿no? Como ustedes pueden ver, para todas las edades es este espacio mucho más grande, eh, un espacio para estos pequeñitos que realmente necesitan el área que ustedes pueden ver. Amigos, muchas gracias por estar conectados, nos vamos, será hasta pronto. No olviden, somos al día, el primer diario digital de la provincia de Los Ríos. Visiten siempre nuestra página web, nuestros... Nuestras redes, plataforma en redes sociales que estamos permanentemente actualizando. Eh, Noticias, ya viene la entrevista de la noche con a las 7.30. Eh, vamos a ver la hora, estamos un poco perdidos con la hora. En este momento ya está empezando la entrevista de la noche con la viceprefecta de Los Ríos y también a las 20 horas tenemos la entrevista con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo, donde darán a conocer los eh, proyectos con el nuevo timoner que está a cargo de la institución eh, comercial amigos, muchas gracias por estar conectados nos vamos, hasta pronto somos al día, el primer diario digital de la provincia, de los ríos muchas gracias que está el vicealcalde. Vamos a ver qué, qué dice el vicealcalde. Se entrega a la ciudadanía de este importante sector de Valencia como es la Luis Felipe. Ha sido una obra que ha venido, se ha venido trabajando hace mucho tiempo atrás. Era un área prácticamente olvidada, un área abandonada, llena de maleza, llena de desperdicios, llena de tierra. Entonces, eh, se pensó que debería rescatársela porque ya en un principio, en las ocasiones pasadas, ya se había dado una idea ¿no? pero nunca se lo plajó se quedó esto abandonado y esta administración pues con los debidos procesos con los debidos estudios técnicos realizó ya para que, el proyecto respectivo para que sea una realidad y esta noche pues se le está entregando ya a la ciudadanía con más de 2.000 metros cuadrados de construcción a, por un valor aproximado de 164.000 dólares que está invertido en este parque para que pueda ya la ciudadanía disfrutarlo por parte de la, ya haciendo la entrega respectiva por parte de la Presidenta de Administración Municipal. Señor vicealcalde, ¿en qué tiempo ha sido la demora para entregar este depo? ¿En qué tiempo, digo? Ah, bueno, aquí tenemos ya trabajando aproximadamente un año. Se ha venido, eh, la obra prácticamente ya estaba terminada hace unos, hace unos meses atrás, nos detalles, pero como usted sabe, las medidas que tomó el Gobierno Nacional a través del COE eh, se suspendió todo lo, lo que era programa de inauguración, entonces esto también alargó un poquito el tiempo, eh, pero ya en base a, lo que, a las medidas que se tomaron, las medidas ya un poco más abiertas, y también con la recomendación de la OMS de tratar a los niños también de integrarlos ya espacios más abiertos, no, no tener solamente el confinamiento, se dio por, eh, por tomar la decisión de ya proceder a la inauguración respectiva de esta importante obra. Muy bien, gracias, agradecemos al vicealcalde del Cantón Valencia, donde dado a conocer algunos aspectos técnicos. Amigos, nos vamos. Muchas gracias. Será hasta pronto. Felicidades.